Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a su podcast del Sistema Rockefeller. Ahí con el coach Ramiro y con el coach Misa. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo buenos está? días. Buenos días? días, buenos días. Buenos días. Hola, Yaner, buenos días. Buenos este, días. Estamos muy contentos porque vamos a hablar de, de algo muy poderoso y es cómo... Primero, cómo dejar de ser todólogo en tu empresa. Y número dos, el cómo delegar. O sea, ¿cuáles son los pasos para delegar? Obviamente, pues, cuando eres todólogo es porque... Inclusive yo conozco gente que tiene Mucha gente trabajando en la empresa Impresionante Y sigue siendo todo lo ¿no? O sea, es, es impresionante es, O sea, como que están con la idea De que ellos lo pueden hacer mejor Que cualquiera dentro de su empresa Y, y a pesar de tener gente, pues Se pueden hacerlo ellos Sí, justamente cuando ahora que hablas de eso eh, Me remonto a yo creo que fue hace como unos nueve meses, diez meses, estaba en entrenamiento en Tijuana con tres empresarios y me acuerdo que pues, estuvimos como seis horas de entrenamiento y de esas seis horas eh, conté que el empresario se paró 25, 24 veces a contestar el teléfono y le digo, ¿a quién estás contestando el teléfono? Me dice, ah, pues a mis líderes. Y le digo, ¿para qué? Y me dice, pues para resolverles los problemas Le digo, ¿cuánto estás pagando de nómina? Le dice, un millón doscientos mil pesos le, dice, le digo, oye, tú estás pagando un millón doscientos mil pesos mensuales de nómina Para tú resolver los problemas a la gente Y me dice, ah, pues sí es cierto y, y realmente es que hay gente, o hay empresarios que tienen una estructura muy robusta de gente Pero los hacen dependientes y porque ellos quieren hacer todo Claro Sí. y aquí pues muchas veces también me tocaba ahí con, con los clientes a, lo, a los que visitamos nosotros eh, me tocaba mucho que los dueños del negocio siempre se quieren enfocar en la operación cuando realmente su enfoque tiene que estar en delegar y en poder liderar realmente a, a esa gente que tiene dentro como colaboradores para que realmente puedan estar creando estrategias para resolver esos problemas que tienen todos los días es correcto digo la verdad es que eh, pienso que hay veces que el empresario trata de llenar su agenda como de lugar eh, como para sentirse que está ocupado más que como para poder como bien dices tú, o sea, plantear una estrategia o resolver los problemas que realmente se requieren y hay veces que eh, ayer por ejemplo que estaba en una sesión de networking me decía ¿cuál es tu referencia ideal? o sea, ¿cuál es el empresario que buscas que sepas que tú lo puedes ayudar y le digo, pues, estábamos en un restaurante Y le digo, imagínate Ese empresario que está detrás de la barra O que está en la cocina O que está cobrando O que está haciendo todo al mismo tiempo Y aún así tenga gente Y la gente se vuelve dependiente, ¿no? Y, y no se le dedica tiempo ni a planear Ni a poder eh, saber cuánto tienes que vender el siguiente mes O cuánto estás vendiendo en el periodo Yo lo que le digo es, es como si estuvieras eh, eh, estuvieran nadando, pero pues todo el tiempo, o sea, no sacas la cabeza del agua y todo como el tiempo pulpo estás. pulpo en patines. Sí, exacto. O sea, no sacas la cabeza del agua y no sabes ni a dónde vas. Yo pienso que el podcast se debería llamar Pulpo en patines. <risa> pulpo en patines, pues. ¿No? Bueno, y, y fíjate que. O sea, yo pienso que lo primero es como un miedo, ¿no? O sea, el que tiene el empresario. O sea, es el miedo a. a que nadie va a hacer las cosas. O. o que nadie los va a hacer igual que él, o no sé cuál sea el miedo, pero, o sea, obviamente lo primero que tienes que trabajar es con la creencia limitante del, del empresario, ¿no? El empresario tiene que trabajar la creencia limitante de, de tiene miedo, o sea, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué lo quiere hacer él? O sea, está acostumbrado y es como que romper el patrón, ¿no? O sea, eso es lo primero que hay que hacer cuando alguien es todólogo, porque no es cuestión, yo creo, de dinero ni de, de si tiene buena gente o no, sino. Es simplemente una, un patrón que está siguiendo el empresario, que está acostumbrado desde que arrancó y como que ya vende 10 millones y se queda con el mismo patrón, ¿no? Ese es el detalle. Y, y muchas veces tiene que ver con eso que acabas de decir, que, que pues a lo mejor ya llegaron a un punto donde dicen, oye, pues yo quería vender 10 millones mensuales. Bueno, llega a ese punto, como ya no hay un siguiente paso tan claro, ¿sí? Entonces dicen, bueno, pues, pues de aquí soy y esto es lo. O sea, llega a un tope. Entonces todo lo demás no tiene que hacer, no tiene que ver con crecer ese número, sino con mantenerlo. Entonces el mantenerlo es llenar la agenda de puras cosas que no agregan valor para seguir creciendo. Entonces eh, digo, yo la verdad siento que sí tiene que ver con un miedo y es como un patrón de, de estancamiento, como dices tú, eh, en el cual pues hay veces que, que se pueden pasar años ahí. El otro día también teníamos un un par de empresarios que tienen una imprenta y que fueron al taller de Rockefeller y ellos, lle ellos llevaban 23 años en su negocio vendiendo lo mismo, todos los meses, lo mismo, o es sea, un promedio ya muy muy estable y eso era porque, pues yo me imagino, yo les preguntaba la agenda y me decían, no pues es que yo voy y reparo la máquina de offset, yo voy y pues contesto el teléfono, voy y compro las hojas, voy y compro... Entonces se la pasan haciendo puras cosas que realmente no los están ayudando a salir de, de, de, de poder cruzar esa meta, ¿no? Y esa es la línea delgada de cuando rompes ese patrón, como dice David, rompes el patrón de, de empezar a delegar. Ahí es cuando puedes crecer, puedes empezar a, a tener una mayor facturación. Cuando tú te das cuenta que el empezar a delegar y a confiar en la gente que tú estás contratando, porque siempre tienes que tener gente más inteligente que tú dentro de la empresa, y que todo el tiempo te ayude a crear o a operar todo el tiempo, pues tú con ese tiempo vas a hacer que la empresa pueda crecer todo el tiempo. Fíjate, Yo, yo veo tres formas, eh, si quieren las debatimos, tres, tres eh, herramientas que puedes utilizar para aprender a delegar y quitar ese patrón, ¿verdad? La primera es poner indicadores, o sea, poner indicadores y y Responsables por área, o sea, como que es la primera. O sea, es decir, oye, Ramiro se va a encargar de ventas, misa de logística, y Anel de marketing. Ok, entonces, ¿cuáles son los indicadores de Ramiro? Estos 10 indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de misa? Y ¿cuáles son los 10 indicadores de Yanel, Yo pienso que es el primer paso, ¿no? cuando dices, vamos a agarrar el pastel, me lo estoy haciendo comiendo de todos los pedazos, no, espérame a ver. Reparto un pastel, un pedazo de pastel ¿A quién ya se le antojó el pastel? <risa> lo, o sea, pongo la, la, el pastel en, el, en el, la mesa Y lo parto y divido el pastel, ¿no? Así como que ya, ya no te dan ganas de comerte todo el pastel Entonces, yo pienso que el primer paso es asignar O sea, poner las rebanadas Y asignar las rebanadas, asignar los indicadores Y decirles, tú eres dueño ¿Qué piensan del segundo paso? ¿Qué herramienta le darían? Sí, bueno, digo, aunado a esa parte que, que acabo de mencionar, eh, la verdad es, eso le da mucha claridad a la persona. Esta semana, en la, el lunes, el martes, eh, estaba en una junta semanal y era la primera junta semanal que teníamos con este cliente y pues estaba el líder de marketing, estaba la líder de administración, estaba el líder comercial, estaba el líder de operaciones y estaba la directora general. Y cada quien, o sea, una semana antes, se les había repartido justamente ese... Eh, ese, ese pedazo de pastel, ¿no? O sea, decir, oye, mira, ¿sabes que estos son tus números? Esto es lo que tú tienes que hacer de marketing. Y sí estaba un poco revuelto y no había tanto seguimiento. Y luego me, se termina la junta y me habla la directora general y me dice, oye, ¿sabes qué? En este momento, con esta herramienta, ahora sí pienso que voy a poder tener tiempo libre. Me dice, porque ahora como que veo que todo el mundo tiene muy claro qué hacer y, y aparte vi sus caras ya no de flojera o de dime qué hacer, sino decir, la siguiente semana me vas a preguntar otra vez cómo voy con esto, claro. y entonces en función a eso dicen, oye, pues de hecho sí. terminó la junta, me hablaron y me dijeron, oye, necesito esto, esto y esto para poder avanzar en la semana, y entonces ella dice, ah, bueno, en función a eso, ya sé que no les tengo que dar tanto seguimiento o sea, sí lo tengo que hacer, pero la gente se empodera y, y se responsabiliza, ¿no? que ese sería como el segundo paso no ya que tienes los indicadores ahora el seguimiento que tú vas a a darle decir, a la, la gente sería el plan de acción okay. o sea como ¿Qué que voy a hacer? les dices ok son indicadores dame tu plan de acción entonces el segundo la segunda herramienta que yo implementaría dado que yo implemento es a ver ya tienes los indicadores dime todas las actividades que tienes para cada indicador o sea para poder llegar del punto A al punto B o sea darles específicamente, muchas veces te va a tocar que les dices, oye, para este indicador pues, tienes que hacer esto, esto, si los chavos son nuevos, ¿verdad? Si los, la gente que tienes ya tiene experiencia, pues ellos tienen que dar un plan de acción y como tú dijiste ahorita, el tercer paso sería ya el seguimiento, ¿verdad? Pero una vez, ya estableciste indicadores, ya estableciste plan de acción, entonces ahora sí es el seguimiento. O sea, yo como empresario me siento tranquilo de delegar. Pero es porque hay un seguimiento Y yo pienso que ese es el punto principal Hay un seguimiento y un plan de acción pues El detalle es que muchas veces el plan de acción No lo puede determinar la persona Porque pues no, no tiene la experiencia o sea, claro. Si tratas a un chavo de 20 años sí. no, Pues tienes obviamente tienes que dar una guía No ha resuelto esa clase de problemas O si los ha resuelto No los ha resuelto la, la cantidad de veces que tú Perdón Los ha resuelto entonces, tienes que decirle, para llegar la A al B, pues tienes que hacer todo esto. Y el detalle es no dejarlo suelto, sino darle seguimiento a que vaya avanzando. Yo lo hago, cuando es alguien nuevo, tres veces al día. O sea, cuando ustedes saben que doy seguimiento una o dos veces al día. O sea, dos veces al día mínimo, pero aparte yo de manera individual les doy el seguimiento. Pero yo pienso que eso es la clave de legar, ¿no? O sea, que tú sepas cómo llegar del A al B... Tener el plan de acción y darle seguimiento a la gente para que lo haga. Claro. Sí, correcto. Sí, ese plan de acción tiene, sí, como dices tú, hay veces que eh, también eh, es, empieza como un ciclo raro en el empresario, porque justamente, digo, esta semana, bueno, finales de la semana pasada me tocaba también con otro equipo que decían, oye, no, pues sabes que es que, pues este, esta persona no funciona, porque ya tiene sus indicadores. Este, pues ya está en la junta, dice pero no, pues no hace las cosas. Y digo, ¿qué, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, de marketing. Dice, no, pues, pues la, lo mandé un curso para que sepa qué hacer de marketing. Y digo, ¿pero ¿cuántos años tiene? Pues tiene 22 años y tiene 3 meses en la empresa. O sea, te tienes que involucrar, tienes que saber que. O sea, es, en, ese sí es un tiempo de valor que le tiene que in, invertir al dueño, que se tiene que entrenar. Tiene que ir con alguien que le sepa Entrenar y le sepa decir al dueño Cuáles son las herramientas que tiene que implementar Y, es, y ahora sí te, te tienes que sentar con la persona Para establecer muy bien el plan de acción Que tiene que hacer que se lo expliques Para después ahora sí pasar al seguimiento Porque si no Lo que puede llegar a suceder Y esa es una de las cosas que pienso que Por la cual muchos de los empresarios Tienen miedo de delegar y de soltar Es decir, no, pues es que como no lo hace bien Aunque ya se lo digo O no, se lo expliqué pues como no lo hace bien, mejor lo hago yo, y lo hago yo, y hasta lo hago mejor, y lo hago más rápido, y entonces mejor para qué lo quiero, en lugar de decir, no, no, no, es que le voy a dedicar el tiempo, le voy a explicar, lo voy a entrenar, lo voy a coachar, y si no funciona, pues realmente a lo mejor fue un error más bien de, de contratar a esa persona, a lo mejor tengo que traer a una persona correcta que sí pueda hacerle eso, ¿no? Y lo platicamos el sábado que, que estaba viendo aquí con Ramiro que le decía que muchas veces los clientes que nosotros tenemos de coaching nos avientan a nosotros al, al ruedo para poder nosotros guiar a los a los colaboradores que tienen, pero realmente es ese es ese miedo ¿verdad? que tienen los, los clientes o los dueños de negocio para poder tomar el toro por los cuernos y saber que tiene que entrenar y dedicarle tiempo a la gente porque saben que va a ser un estrés, ¿verdad? Y muchas veces para eso es que tienen el apoyo de nosotros, para nosotros ayudarles a, a poder tener eso más rápido y poder dar resultados más rápido con la gente. Claro, y, y fíjate que es el... O sea, primero establece indicadores, plan de acción y seguimiento. Pero tienes que darte cuenta realmente si la persona tiene las habilidades o no, ¿verdad? O sea, a mí realmente no me incomoda mucho la edad, ¿verdad? O sea, si tiene si es joven o si no tiene experiencia, sino realmente si tiene la estructura, o sea, si tiene las habilidades, no necesariamente la experiencia. Entonces, yo lo que platicaba con, con Misa el, el lunes era que a una persona de 21 años, de 22 años, un joven, yo lo puedo hacer que tome, o sea, cualquiera de nosotros lo podemos hacer que tome en, un puesto alto, o sea, un puesto donde, donde tiene a cargo cosas eh, importantes, sin embargo, el detalle es que ahí tienes que darle tres o cuatro veces seguimiento en el día, ¿no? o sea, no puedes esperar que una persona que no tiene la experiencia haga las cosas sin tu seguimiento, entonces Correct. es importante, número uno, que tú sepas hacerlo, como tú dijiste, ¿verdad? ¿eh? Pero número dos, darle seguimiento y número tres, ayudarles, hay algo que no puede hacer, ¿verdad? Correcto. Ahora, eso es hablando de una persona que no, que, que tiene, que es joven, pero es lo mismo con un adulto, o sea, muchas veces te vas a dar cuenta que el adulto batalla y pues todos necesitamos seguimiento, por eso nosotros damos coaching, este, pero es importante que tú sepas que tienes que tener alguien atrás que te esté guiando cuando no sabes llegar a un punto A, un punto B. Y eso es lo que hacemos nosotros con los empresarios, o sea, guiarlos de, oye, ¿cómo llegar a un billón de dólares? Pues esos son los pasos, vamos guiando todos los días con seguimiento. Y llega un momento en que se da, pero es seguimiento, retroalimentación, retroalimentación y no dejarlo solo porque pues lo estás destinando a que falle, recuerdo? No sí, hay, hay algo que sucede mucho es eh, que el empresario, y, y esa es una habilidad que, que pienso que es muy eh, indispensable como empresario que quiere realmente pues, multiplicar tu negocio, es aparte de que tienes que saber vender, aparte de que tienes que tener el equipo adecuado, y que tienes que saber delegar, tienes que saber enseñar, porque, porque y liderar, porque, porque si no sabes enseñarle a la persona, te vas a desesperar. O sea, a mí me ha tocado muchos empresarios que me dicen es que no tengo la paciencia de enseñarle a alguien, entonces mejor contrato a alguien que sepa. Y y realmente eso pues pareciera ser una solución, pero es como un parche. O sea, sí, a lo mejor pues vas a contratar a alguien que sepa pero si tú no sabes y la persona se da cuenta y no te involucra lo suficiente pues probablemente esa persona no te va a durar mucho tiempo no la vas a poder desarrollar no te va a, a apoyar dar el resultado eh, dar, que podría exactamente y, y lo más importante de todo verdad porque hay veces que dices no mejor prefiero contratar a gente experimentada y sí hay veces que hay puestos que sí tienes que contratar a gente experimentada pero en la mayoría de los casos de posiciones que tienes que empezar a desarrollar y que sabes que te gustaría tener como empresario esa persona en la cual puedes confiar mucho eh, y, y que sabes que puede ser un pilar muy fuerte si la desarrollas en tu empresa, tú tienes que contratar a alguien y tienes que enseñarlo y tienes que formarlo, eh, y tienes que pulirlo para que realmente te pueda ayudar y lo puedas desarrollar. El tema es que si no tienes la paciencia, si no tienes... Los modos o las formas adecuadas para poder y el entrenamiento, dirigirte. Mon, pues y es... si, exactamente. Y si no tienes el entrenamiento, busca a alguien que te pueda ayudar para poderte desarrollar como empresario en ese sentido, ¿verdad? Fíjate que algo muy poderoso, Misa, Ramiro, de, de los talleres que damos es: o sea, te entrenamos para que lo hagas tú un periodo de tiempo corto, o sea, en liderazgo, en cómo formar equipos en contabilidad en administración, pero no necesariamente para que lo hagas tú, o sea, más de dos, tres meses, si no es para que lo sepas hacer, contrates a alguien y le sepas dar el seguimiento, ¿no? Porque eso es lo importante. Si yo no supiera de contabilidad, yo no podría darle seguimiento a los contadores. Si Correcto. no supiera de ventas, pues no podría darle seguimiento a los vendedores. Entonces, si no sabes la actividad, entrénate. Entrénate a grado tal de que sepas hacer todo dentro de, de esa área. Y que después puedas dar seguimiento. O sea, como sí, es importante que sepas hacerlo. Y que muchas veces los empresarios confunden el tener conocimiento con, oye, ya tengo el conocimiento, yo tengo que operar. Y es todo lo contrario. Ajá. O sea, es, tienes el conocimiento, es, empieza a delegarlo y empieza a liderar a la gente para que cuando, cuando contrates a alguien y te quieran decir, por ejemplo, el marketing, que te dicen, no, vamos a tardar como un mes, mes y medio de hacer una landing page. Y uno, pues que ya sabe cómo hacerlo, pues sabes que te toma... Un día máximo poder hacer una. Fíjate, me acordé mucho de, de la persona este que tomó el taller con nosotros, el ingeniero del tech. Sí. Que estábamos hablando de marketing y decía, ah, eso sí me es familiar. Y yo, y de todo lo que veía, ah, eso sí me es familiar. Y de todo decía que era familiar. Yo le decía, oye, ¿pero lo sabes hacer? No, por eso tengo a alguien. Y le digo, ¿y eso de alguien te dura? Me dice, no, es que yo no entiendo por qué no me dura la gente. Entonces, es, es una combinación, ¿no? Es una combinación de... Eh, si no sabes hacerlo, si nada más lo no sabes la superficie y contratas a alguien, pues esta persona número uno es muy probable, muy, al, muy altamente probable que no te vaya a dar resultados. Y número dos es que no sepa hacer las cosas realmente porque ni tú sabes. Si nada más sabes por la superficie es complejo, entonces entrénate. Yo pienso que aquí el punto principal es toma los cursos, para eso lo diseñamos, leer los libros, ahí están todos los libros. De hecho tenemos taller del Guerrero la próxima semana y en enero tenemos el, el de Poder Sin Límites para estructurar las metas. Pero otra vez, no que te sea familiar ni que conozcas, es, tienes que saber a nivel de detalle todo lo que hay que hacer para poder llegar de un punto A a un punto B en cada una de las áreas de tu empresa, ¿no? Es correcto. Ah, y, y luego me toca que se victimizan, dicen, ah, no, pues es que él no sabe y él no hace bien las cosas. No, no, no, a ver, no. es Una cosa es que tú ya los entrenaste ya les diste un, un seguimiento, un, entren, un entrenamiento, eso está bien y ya delegaste la operación de esas actividades. Pero luego el seguimiento no lo puedes delegar, o sea el seguimiento es la gente tiene que sentir que tú estás ahí y que los estás observando, midiendo, que los estás observando claramente. y que ellos se sientan apoyados, porque si no pues sabes que si necesito algo para cumplir tal cosa pero no me pelan pues no lo voy a hacer sí, claro. y, y y no voy a estar persiguiendo tampoco a quien me va a decir o me va a dar el recurso para poder hacerlo. Porque pues si no me pela, pues que me venga a preguntar dentro de, trece, dentro de tres semanas y le voy a decir que no lo hice. Pero el Y luego ahí tú como empresario te puede, tienes dos opciones, o victimizarte o de decir, ¿sabes qué? Tengo que agarrar el toro por los cuernos, tengo que dar seguimiento, tengo que dar eh, seguimiento a la gente con los indicadores. Pues realmente eso es lo que tengo que hacer, tengo que empujar el sistema, ¿verdad? Entonces es No es ponerte a hacer todo, pero tampoco es delegar el seguimiento, ¿verdad? El seguimiento con la gente es muy importante. Entonces son cuatro pasos, ya no fueron tres. Número uno, entrénate. Toma los cursos, ve con alguien que te pueda ayudar para llevar un punto A a un punto B, que sepa hacerlo. O sea, entrénate. Para eso diseñamos los entrenamientos de empresarios de entrenamiento, de coaches de entrenamiento, para que sepas cómo llegar de un punto A a un punto B. Número dos... Pon los indicadores, ya que tengas entrenamiento de todas las... Si no sabes eh, contratar gente, pues aprende a hacer entrevistas, ¿verdad? Número dos, pon indicadores y reparte el pastel. Me gustó esa analogía. Reparte el pastel. ¿Te gustó el pastel? Sí, me gustó el pastel. Agarras y pones el pastel en la mesa, lo repartes y eso te va a dar mucha claridad. Número tres, eh, planes de acción. Tienes que poner los planes de acción para que cada quien sepa qué hacer y tú sepas si realmente la persona van en el camino correcto, ¿eh? Pero para eso tienes que tener la experiencia o alguien que tenga la experiencia. Y número cuatro es el seguimiento. Es lo más importante. Es correcto. O sea, tú, tú como empresario tienes dos opciones. Es la primera y la segunda. La primera y la segunda. Entonces es todo. Es, la primera es, o sea, quedarte donde estás y, y poder. Eh, o sea, es que me pasa mucho, ¿eh? Pero se victimizan <risa> mucho los empresarios. Es decir, no, pues es que la gente es la que tiene la culpa, la gente es la que no hace las cosas y se quedan <coughs> donde están. O la otra es entrenarte, ¿sí? Y implementar un sistema en el cual tú, o sea, realmente te empoderes de la empresa en función a, a cómo le repartes el pastel a tus líderes, les das seguimiento y empiezas a ver cómo avanza la empresa, ¿verdad? pero si realmente no lo tienes implementado o realmente has implementado y no te ha funcionado, entrénate, busca a alguien que te pueda ayudar porque sí es posible. Eh, la semana pasada, bueno no, principios de esa semana, eh, le, te mandaba un audio de una de las, de las empresarias que entrenamos, una CEO que me decía, me decía, es que yo recuerdo hace casi un año en donde me decías, es que va a haber una junta. Y todo el mundo va a rendir cuentas y va a tener sus indicadores. Y que y no entonces, lo veía. Todo, dice, dice, y sentía que me estaban hablando como en chino o en japonés. Si yo no sabía de qué me estaban hablando. Dice, y ahorita ya lo entendí. Y ahorita. Ya que se, se compró su camioneta nueva. Se acaba año. de comprar su camioneta y venden cinco veces más que lo que vendían en octubre del año pasado. Es correcto, pero es hasta que tienes a alguien ¿no? que te dice, mira, vas a llegar del punto A al punto B Y esto es cómo vas a llegar Y eso es el esclarecimiento, el enfoque y por ende los resultados, ¿verdad? Es correcto Pues bueno, correcto. muchas gracias coaches, un gusto Muchas gracias Como siempre, Como siempre. Gracias, Janel Éxito rotundo, gracias. deleguen por favor eh ¿Ya están listos para el Guerrero? Ya No nos veo tan listos Ahí es o sea, del Guerrero el aquí ¿Qué pasa? Ya está Buen día El sistema Rockefeller